Hola, ¿cómo están? Soy Lepoye, ¿cómo estamos? No, espero que se encuentren bien. Voy a poner una nueva sección para el canal de a, eh, eh, eh, por qué ven este anime. Entonces yo voy a hacer una como recuperación de la recomendación que les voy a hacer de, de anime. Es la nueva sección del canal y bueno, espero que les guste y bueno. Voy a pasar con la serie que más me ha gustado en esta temporada Bueno, ustedes, ¿no? es el último Este año O es, bueno, de, es el año pasado Y este año es lo que va de, de, de serie ¿o de anime Y bueno, para nada nada más por el, leo Les coco con el anime Let's go Bueno chicos, la, la comisión de hoy es Pokémonsters o Pokémon viajes Viejas, como lo quieran llamar eh, pero eh, conoce mucho este anime por, por tres razones y, ahor y ahorita les voy a explicar el por qué recomiendo este anime que a mí, a mí eh, literalmente me encanta bueno eh, para empezar este punto de formato es que el, el, la historia es Diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Pokémon Es... De es de que Ash y el compañero Go de turno eh, Este... Hacen como... Fueron este... Sin, eh, investigadores de, de... cómo viven como... Como... Hacen los Pokémon en su hábitat Como... Como salvaje Y bueno es algo diferente en sí eh, la trama y también tuvo el, el, el equipo Rocket porque ya no es un eh, medio cómico ya no, ya no hay medio cómico con, con ellos ya no hay medio este eh, no siempre aparecen aparecen en puntos clave de la trama de, de la historia que a mi gusto está bien está acertado porque ya no es algo repetitivo como siempre, eh, siempre eh, eh, Pasadas temporadas, ¿no? Creo que ya empezó desde... Según mal no recuerdo, empezó ese un formato de que sean Puntos claves, nada no más De que aparezca el equipo Rocket en, en la lona Entonces aparecía de vez en cuando El equipo Rocket, pero ya no era como Siempre, ¿no? Cada capítulo Era de que hace un Pokémon ve algo nuevo y ya aparece El equipo Rocket, vence el equipo Rocket Y fin, ¿no? Todos felices eh, El cambio del formato es muy bien, es dinámico, es diferente a, a mi parecer. Y como si fuera la verdad, es un, el videojuego, ¿no? De que pues, sí, tú exploras el, el mapa, ves Pokémon, hay posibilidad de atrapar o no. Y bueno, eso ya se incluye Diego, que es el, la parte como fundamental de Go, de que vea un Pokémon nuevo y la atrapa, ¿no? Pero, pero es, lo, es lo que está inspirado de ¿no? Porque él está inspirado al videojuego del de celular, de Pokémon Go. ¿no? Entonces por eso, atrapa de una, algunos Pokémon, ¿no? Y bueno, este... Es la parte que, a, al parecer, a, cambió mucho en Pokémon en esta en este, en este, en este serie Y la verdad que sí, recomiendo mucho ver eh, eh, este, este anime, ¿no? El segundo punto es el equipo de Ash no no no, no no no no lo que es el equipo de Ash es algo increíble es, es yo considero que es el mejor equipo que ha formado Ash en todas las temporadas sin duda porque bueno el hecho de tener un Gengar un Dagoniste un Lucario un Forfetch eh, ganar y ha evolucionado Pikachu y, y aparte el fósil que es la vez que, a, que lo han invocado es muy fuerte la verdad que está muy bien competitivo, está muy equilibrado, considero lo yo. Y la verdad que el equipo de Ash es increíblemente fuerte para así lograr llegar un, a un top 10 de mejores entrenadores, que es lo objetivo, ¿no? Ahorita, bueno, no lo que los jugadores, pero ahorita eh, Ash está muy, muy fuerte, considero para llegar al top 10 de competidores. Ahora, también parte padre, este este anime es que en los gimnasios hay como una liga de entrenadores para llegar a ese objetivo de ser el número uno de todo todo el mundo no de eh, obviamente del mundo de Pokémon es, es la parte padre que han comido Pokémon de que el formato es diferente y que salen muchos personajes importantísimos que, que han salido en los videojuegos y también el anime no entonces es una nostalgia totalmente nada más en esta serie no que aparezcan muchos personajes muy importantes digo digo le parece un, un un un pequeño explorer, no de ha salido a Brevluk Misty algunas veces han salido personajes de Lola también y algunos entrenadores que ha luchado Ash durante toda su aventura que ha pasado no eh, ante las regiones han parecido compañeros también de Ash entonces es la parte padre también de esta serie de que yo, sí, es pura, si te gusta el mundo Pokémon si te gusta eh, todo lo que es Pokémon te juro que no te vas a arrepentir al ver este anime porque la verdad está muy bien desarrollado y está muy bien muy eh, como la trama de, de que están llevando a Ash ¿no? Bueno, para finalizar eh, con, con, este con este video, es que yo considero que ya es la última temporada para mí de Ash, que yo por todo lo que está yo de la historia de todos los que está trabajando. Y yo creo, yo creo o, o considero que Ash es su última temporada que antes con él. Siento que ya es una etapa de que. Bueno, considero yo, considero yo con conclusión de que Ash tiene que terminar este ciclo y pasarlo a Go, que la verdad la Go no, no está haciendo nada mal a lo mejor viéndolo eh, así, Go puede ser un buen, buen protagonista, ver cómo puede evolucionar como personaje o solo será otro secundario de, de la aventura de Ash y a lo mejor Ash este pues ahora va a ser un anime ya quedando a sus tres si que tienen hijos o, o algo así, a los Pikachu. Yo considero que ya es el fin de Ash y por eso están haciendo este tipo de anime, para que yo, de que Ash sea el verdadero campeón, ¿no? De, de ya llegar a su fin, ¿no? De ser el mejor Pokémon, mejor entrenador de, de, del mundo, ¿no? O ser el maestro Pokémon, ¿no? Entonces yo considero que ya, yeah, bueno, ay, considero. yo propongo a tu compañía de que ya ya se con Ash, que sea su fin y que sí si logre su objetivo de ser campeón o no, y que no lo trolee, le porque si no, se si me olvidaré mucho. ¿no? Pero yo, pensándolo bien, eh, sí, eh, yo digo que ya es el fin de Ash eh, en esta temporada, yo considero la última y, y, y así quieren ser otro. A, eh, anime yo, yo lo pondría go como protagonista y no hash es mi forma de pensar no sé qué opinan eh, de en, en los comentarios y bueno chicos eso, eso, eso, espero que les haya gustado mi recomendación y si sí, y, sí, sí, recomiendo que vean pokémon viajes están en netflix o también lo pueden ver en pokémon watch todas, están en casi todos los capítulos Uh, y bueno, más bien, han sacado más los nuevos en el Pokémon Facebook Watch Vamos a la que de lo ven por ahí Y sigan mis redes para que estén pendientes porque le hago ahí eh, eh, Eventos, no eventos, no, sino como que así de música por ejemplo también posee eh, Donde poner este video y, y bueno, muchos votaron que lo pues, ponía en el principal Y bueno, a ver qué pasa, espero que les guste y nos vemos en la, la casilla. Gracias pues chicos. Hasta luego. Bye.